Hostia, lo que he visto, tío. no tienes llave, ¿verdad? Una ¿Me pod ¿Qué quieres? ¿me podría usted sacar por favor el lanzar cohetes épico. Sí. Nos va a costar perder la partida, pero sí. <risa> es un juguetito nada más. Además solo tengo cinco tiros. Uno está derribado. Y el otro le da un poquillo, pero un poquillo solo. ¿Están curando? Estarán curando, pero están a lo a mí. Oh, venga, coño. En fin. Como dije, nos va a costar la partida. Ah, claro. Ah, claro. El niño coge armas que no sabe usar, pues ya está. Claro. No es que no está echa la miel para bucalar, no. ¿Y, ¿Y para qué me compran los juguetitos, tío? Sí, no, no, es que se han acabado Es que se han acabado Los juguetitos No, es un juguetito Te vas a salas. Me compro ese juguetito, tío no. Por gente como tú Los pongo en Raggers dicen su color No puedo, tío Me he ido al, me he ido al menú ¿El menú? Sí. <laughs> venga, venga, voy.